Binance se la juega, sí señor, tremendo, la que está liando, ahora lo vemos, pero en fin, bueno, vas a ser capaz de esto que vamos a hablar, no lo sé, yo creo que, que bueno, es bastante interesante, quédate porque creo que te va a interesar, y por otra parte tenemos una actualización en el skip de trading y scalping, ahora lo vamos a ver, eh, es algo que me habéis pedido desde el principio, que si se podía mezclar, no porque estáis mezclando Dos dos scripts, y de esta forma, pues en vez de mezclar dos scripts, quitas uno de medio ya. No es que sea un que precisamente ágil, porque trata un mogollón de datos, pero ayuda bastante ¿no? el, el, el tener esa este, además tal y como el, está puesta, ¿vale? Ahora, ahora, lo, ahora lo enseño. En fin, eh, en primer lugar, ¿por qué Binance eh, ahora abre? Eh, pago con tarjetas y con banco a los rusos ¿está tensando la cuerda? Eh, ¿está buscando que China le respalde eh, ante Estados Unidos porque le, le quiere dar por saco? ¿o oh, o oh, como Estados Unidos le va a dar por saco eh, a ver si China le respalda ahora? no sé, es una cosa un poco extraña a, mm, meterse en esa batalla creo que puede ser su suicidio final suicidio final ...porque los clientes los tienen en otro lado... ...pero claro, abrir ahora al mercado ruso... ...que ha ahorrado dinerito... ...y que tiene el dinero fresco para soltarlo... ...y que además... Eh, ...la legislación a la chita callando... Lo han, ido, lo han ido mejorando... ...pues oígame usted... ...a lo mejor no es mal negocio... ...a lo mejor no es mal negocio... ...todo sea que diga... ...bueno pues en España le quitamos la licencia... ...y salga de esa lista que vimos en el vídeo de ayer... ...que si no lo habéis visto... ...os lo pongo por aquí arriba porque eh, en ese vídeo tratábamos, y os dejaba el link donde en la web donde he puesto los exchanges que van a dar tus datos, todo el listado, nada más con las SLs o las sociedades que los respaldan, para que podáis identificar identificarlos mejor, todos los que van a dar tus datos a eso. Eh, alguien decía, no está... Eh, Coinbase, es que Coinbase no, de momento no, no está eh, lo ha pedido y no sé si a lo mejor está pedido a través de alguna de las sociedades que ya están ahí, pero pondría Coinbase.com, evidentemente, ¿vale? pero sí hay otros que creo que son interesantes conocerlos, bien eh, por otra parte la, la cuestión que yo hago en, la, en el título es si vas a ser capaz de qué eh, y lo vais a entender rápido ¿Cuánta gente conocéis que os ha dicho ¡Ay, ah, yo he comprado en dos mil y pico Bitcoin, tal, no sé qué? Yo mismo yo he comprado en dos mil y pico Bitcoin, ¿vale? ¿Cuánto de esos bitcoins comprados en dos mil y pico siguen manteniendo? Saldrá uno, listo de turno, a decir ¡Yo! Eh, vamos, que no, que no, que la mayoría de esos ya no están por eso tenemos un precio medio de 23.000 y pico vale esos 23.000 y pico más el soporte que tenemos en 20 nos deben de hacer de soporte y ahora yo os pregunto yo os pregunto ¿cuántos de los bitcoins comprados por encima del mínimo que hemos hecho entre 15 y 20.000 os quedan? ¿hasta dónde los vais a aguantar? es decir, al final la pregunta que si vais a ser capaces, es decir la cuestión no es si Bitcoin va a llegar a 100.000 o a 150.000 yo eso creo que lo tengo bastante claro la cuestión es ¿voy a aguantar mis Bitcoin hasta los 150.000 o antes voy a hacer operaciones con ellos en las cuales puedo salir beneficiado o perjudicado? esa es la pregunta que yo os lanzo ¿qué creéis? ¿Que vais a aguantar esos bitcoins que tenéis comprados, o los que habéis comprado en 50.000, en 60.000, en 40.000, hasta los 150.000 o 250.000? ¿O vais a hacer operaciones con ellos antes? Ya cada uno que me... Que me diga lo que quiera El tema de Binance creo que es interesante Vamos a ver qué es, qué pasa con ello Y de momento los resultados eh, económicos del día Hay algunos mejores, otros peores Pero la realidad es que el SP500 Para abajo pega no me enrollo más, comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues venga, suscríbete y dale a la campanita ya, dale clic, clic, clic, clic clic. es totalmente gratis, no te va a hacer ningún daño todo lo contrario, posiblemente te vaya a dar, eh, bueno, pues cosas decentes bueno, tenemos aquí Bitcoin en 4 horas todavía, ah, bueno, tuvimos aquí este intento ayer de venir a la zona todavía no hemos llegado a ella pero, pero os quiero eh, hacer ver una cosa que creo que es bastante importante, vale eh ¿Por qué suelo vigilar el RSI en ciertos niveles? Pues fijaros en algo muy sencillo. Esto es RSI de 4 horas. Podemos incluso, si queréis, verlo en el de una hora. Vale, Está intentando romper el 50%. Tata, tata, hace que lo rompe, no puede. Hace que lo rompe, no puede. Sigue intentando en esa zona. Vale. Mientras los no perdamos algún mínimo de estos que ha hecho RSI. vale. Bueno, pues no pasa nada en una hora. ¿Pero qué pasaría ahora si el precio se viniera abajo? De RSI de 50 a RSI de 30 o más abajo. Pues eso es bastante fácil de ver. Bastante fácil de ver. Vamos a irnos a 4 horas para ver un poquito el efecto. Estamos en esa zona y la última vez que Bitcoin estuvo en esa zona de RSI, vale, que fue aquí, ¿dónde estaba el precio? Aquí arriba. En 30.000. ¿Dónde está el precio ahora? En 27.000. 3.000 pavos más abajo. Es decir, que si ahora mismo tenemos que bajar 3.000 o 2.000 y pico, estaríamos rondando la zona, colchón, la zona de soporte entre los 24 y medio y 25. Yo os lo digo porque en cualquier momento podría pasar. Ahora bien, vamos a ver cositas. ¿vale? ¿Qué tendencia lleva el RSI? Coño. Pues anda, de momento la tendencia que llevaba la ha roto, lateralizando, a lo tonto, a lo tonto. ¿Lateral bajista el precio un poquito? Sí. Pero, bueno, la realidad es que la ha roto. Pero podemos hacer un pullback ¡peng! ahí abajo en cualquier momento. ¿Vale? En cualquier momento. Simplemente os lo digo porque lo vigiléis. Porque cuando Bitcoin se aburre, y aquí se está aburriendo pero como una ostra, ¿Vale? no hay volumen, aquí subió un poquito, ¿veis? Y a pesar de eso, el precio bajó, aquí bajó más el volumen, y bueno, pues ahí está manteniéndose, y no acaba de romper al alza. Evidentemente, pues como todos, esperamos datos, esperamos qué pasa el jueves, que tenemos el Producto Interior Bruto, el viernes tenemos el PCE, y eso nos va a decir qué puede hacer la Fed. Pero claro, es que este mercado corre, corre que se las pela y mucho tiempo ahí a mí no me mola y después de una caída cualquier movimiento que tenemos es una bandera de osos que nos lleva a otra caída vale esto es un esquema muy típico caigo hago el tonto baterita y para abajo vamos a ver qué narices es lo que quiere hacer evidentemente si perdemos y ya os digo, de, hablo de cuatro horas, si perdemos estos mínimos que se han hecho aquí, en cierres y demás, pues empezar a prepararos porque nos vamos para abajo. Por otro lado tenemos el indicador del SP500 que está, eh, fijaros en diario, perdiendo la EMA20, no sé si la perderá al final del día, pero la pinta que tiene tampoco es muy bonita. En cuatro horas ha perdido la de 100, con lo cual la de 200 le está esperando aquí, eh, como agua de baño, en la zona de 4040. Eh, de encontrarse, tenemos aquí un punto de pivote, aquí tenemos otro... Y aquí tenemos este máximo que coincidiría bastante bien, ¿vale? Zona, zona, bueno, pues por ahí, la zona de 4.050 podría ser una zona de posible soporte, pero ya sabéis que ya estamos en, en zona de menos de 50 y, y con tendencia descendente, o sea que en cualquier momento va para abajo y se va eso, a la media de 200 aproximadamente, ¿vale? Eh, ya veremos dónde quiere parar, porque eso, como no lo a nadie. Pues da, pues es lo que tenemos. Bueno, vamos a ver una novedad importante. Bueno, este es el gráfico que estamos siguiendo. Ya estuvimos hablando de que teníamos la zona de confluencia comprendida, comprendida entre los 26.950 y los 26.430, ¿vale? Más o menos. Ahora que nuestra zona de colchón es esta que va hasta la zona de los 25.000 aproximadamente, ¿vale? Eh, siempre el margen hasta el punto de pivote inferior, 24.000 y pico, y poco y poco, más bien, eh, puede ser factible, pero de momento nos quedamos con esa zona, eh, creo que es una zona de compra muy muy buena, muy adecuada, y yo cualquier cosa que pase de esta zona verde, y sobre todo esta línea para abajo, es zona de compra súper buena y súper agradable. También, por otra parte, una caída, eh, al soporte natural es lo suyo es lo que llevamos tiempo esperando y no no termina pero bueno ya estamos estamos ya más cerca del soporte natural que del máximo que hemos hecho eso tiene que decirnos cosas y por otra parte la línea de tendencia de este canal a mí me gusta bastante me gusta muchísimo y pa bueno para mí sería la zona de 2022 antes de ir, seguir subiendo sería brutal pero creo que para este primer eh, la corrección la veo un poco complicada, pero bueno, que es Bitcoin, todo es posible, todo totalmente, todo, todo, todo. Bueno, vamos aquí al nuevo. ¿Qué hemos puesto de nuevo? En esta maravilla maravillosa, no en este no tengo yo este, este no está, este es el de scalping Scalping pero está sin actualizar. Este, pero vamos a cerrarlo, Vengo vengo indicadores. Le pongo favoritos, CryptoSales, Trading, Harpin, Quaginace, ¿vale? Eh, que me lo cargue. Tiriti, titi, titi. I love it. ¿Vale? Vamos a venirnos aquí. Entradas de datos. Vaya, hombre. ¿Por qué narices no me...? Ah, vale, claro. Si es que no puede ser conmigo. <risa> si no actualizo, lo llevo bastante, bastante complicado. Venga. Ta -ta -ta -ta. Actualizamos. Pa -pa -pa -pa. Encendemos. Y tampoco, ¿por qué no me carga? Vamos a ver, vamos a cerrar aquí. A ver, indicadores. Mi scripts. Enrique Vale, ahora. Oh, uh. Vale, trading escapping, balqueno 2.0. Es que hay veces que las cosas se ponen tontas. Eh, voy a quitar cositas. Bueno, eh, de momento, la novedad. ¿Dónde está la novedad? La novedad está en la línea de medias. Vamos a quitar los dibujos. Voy a ocultar eh, dibujos. Así se ve un poquito mejor que hace el. El. El script. Pues ya sabéis, un script que te va diciendo: compre, vende, compre, vende, compre, vende, compre, vende. Y luego los máximos, máximos, más guays y esas cosas. Pero, ¿qué pasaba? Que se estaba utilizando junto con el eh, script de el all -One, ¿vale? Con, con el On One. Entonces, si yo lo utilizaba con el all one primero ya tengo dos scripts en lanza. Y luego, esta, esto era lo que me habéis pedido, ¿no? La línea de medias, una línea de medias que nos va marcando la zona verde de subida, la roja de bajada. Pero, ¿qué, tenía, qué tiene de malo, eh, vamos a verlo aquí, qué tiene de malo esta línea de medias? ¿Vale? Que cuando está horizontal, ¿vale? Cuando tenemos zonas horizontales, por ejemplo, como esta, eh, me marca un verde-rojo, verde-rojo un poco traicionero. Entonces, ¿cuál es la novedad a este respecto? Pues que en vez de marcar un verde-rojo, marca ese naranjita que se va hacia amarillo, ¿vale? No, ¿Veis? Aquí, por ejemplo, marca rojo. Toda esta parte de la barra, pero al principio, ¿veis? El, pasa el verde casi hacia el amarillo y, y luego al naranja, ¿vale? Digamos que esas tonalidades te indican. A ver, cuidado, ¿veis? Por ejemplo, aquí pasa el naranja muy rápido y enseguida el rojo porque hay una caída importante, ¿vale? Entonces ya te dice ¡Ey! Que nos vamos para abajo. Eh, en toda esta zona, ¿veis? Que está lateral, ¿vale? Que es bastante importante, entonces te te falsea más las señales hasta que no... Si yo tengo una entrada y ya se me pone verde, ¡boom! Me voy para arriba. Aquí tengo una venta y todavía estoy verde, ta, ta, ta, ta, no sé qué tengo, me coincida con una resistencia, ¿vale? Eso ya sabéis cómo funciona. Eh, a partir de aquí ya puedo decir, vale, me, podría haber sido rojo, pero no estoy muy seguro del todo. vale Aquí, bueno, ya me indica, cuando ya me indica el naranja con el rojo, es, es, es venta sí o sí. vale Eso no tiene... Eso no tiene ni, ni que ser discutido, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ya está esta novedad incluida, actualizarlo, quitarlo, quitar el que tengáis y volver a cargarlo, por, y, porque si no, ya sabéis, pues mira, lo mismo que me ha pasado a mí, que no, que no me lo coge. Así que, aquí lo tenéis, eh, espero que os sea de utilidad y cualquier duda, pues ya lo sabéis, lo, lo compartimos. Vale, fuera de esto, vamos a quitarlo. Los quito, así. Para, para, para. Cerramos y nos vamos a, eh, de nuevo a Bitcoin. ¿vale? Porque, Porque ahora mismo en cuatro horas, ¿qué necesitaríamos para ir al alza? Primero, subir en volumen y segundo, comernos la media, ¿vale? la naranjita que baja por aquí, que es una EMA20. Y si puede ser más <risa> es que un cruce con la blanca ya sería lo ideal. Pero vamos a ver que qué yo de momento no veo, no veo ganas de subida. Necesitaríamos una subida de volumen más o menos decente que de este tipo. De este tipo. Si no, pff, va a ser muy complicado. Eh, más cosas. Ethereum por su parte, sigue camino a la zona de soporte. Y bueno, no va mal. El BLX ayer nos indicó, ¿vale? con la vela, vamos a ampliarlo, ¿vale? que bajábamos, era una vela de indecisión rojita, pero el volumen había subido bastante. Entonces todavía no hay un interés claro por una subida, se veía claro, ¿vale? El total market, por su parte, hoy vuelve a bajar, no pierde mínimos, igual que está pasando Bitcoin, no pierde esa zona de mínimos en la cual nos podríamos ir más abajo, y la dominancia de Bitcoin vuelve a subir, poquito, pero vuelve a subir, entonces, si baja el total market y sube la dominancia de Bitcoin, las altcoins están sufriendo... <risa> ¡Perdonad! Como norma, como norma general, ¿vale? El dólar index, por su parte, pedazo de rebote que ha metido, dicen, "Ay, ah, las empresas eh, no van tan mal, sobre todo muchas de estas tecnológicas que han despedido mucha gente, mal mal del todo, no van, a pesar de que bueno, no está el el 30, el, el, el 35 yo. El este no va muy allá, se es, piensa que se puede subir un 0.25 y todo esto hace que suba el, el dólar, bajemos todos los demás y bueno, pues así estamos. Por su parte las altcoins lo dicho, eh, vemos un mogollón de rojo, estos es, esto es un orden alfabético, pero vamos a ponerlos por porcentaje de cambio, en la parte más negativa los library Decades, como es normal siempre están con ese juego de ese 20-30% al alza y a la baja cada día eh, vemos que tenemos unos cuantos, vale por encima prácticamente el 5% hay una buena lista, Silicon's Cake que ha habido alguien que me ha dicho eh, hostia se ha metido Cake, sí, y estamos en esa zona de mínimos aproximada, pues podría ser una zona posiblemente en la que pegue un rebote. Eh, cada vez que Cake ha tocado la zona inferior, y lo hemos dicho en, en varias ocasiones, yo creo, fijaros lo que os digo, que incluso creo que hoy va a cerrar por encima. No sé que haya pasado algo raro, que sea si alguna noticia sobre Cake, os agradecería que me la pusierais en comentarios. Eh, el rebote puede ser fenomenal. Fijaros que cada vez que ha tocado, ya no digo que ha pasado. Porque que haya pasado, no haya pasado nunca, ¿vale? Está en mínimos, mínimos de RSI total. Entonces, si cada vez que ha tocado en la zona de mínimos RSI el rebote, fijaros que tiene un toque, dos toques, pim, pam. Pero me da igual, yo he comprado aquí, me he equivocado, he comprado un poco más arriba en precio, pero no importa. El rebote ha sido todo esto. Con lo cual, mi rebote de precio, ¿vale? Viene desde aquí, no viene desde aquí abajo, viene de ahí. A ver si soy capaz de medirlo. Joder, pero bueno. Vale, un 46%, ¿vale? Por un lado. Eh, esta otra vez, el rebote viene desde aquí, porque aquí estas son las mechas, pero, pero los cuerpos están un poquito más arriba. Aquí tenemos un 26%. ¿vale? Este otro toque que hizo aquí, las mechas están aquí, ¿vale? Pues perdón, los cuerpos. Otro 31%. O sea que eh, es bastante interesante esos rebotes que hace Cake. Lo normal vale, de, de este rebote es que desde esta zona pues vaya a rebotar ahí arriba. Eh, no sé en qué punto estamos, más o menos, pero eh, del orden del 16%. Y si compramos más abajo, pues ya estamos digamos, hablando de un veintitantos por ciento. O sea, está bastante, bastante interesante. Estaba el José Lillo por ahí diciendo, venga, vamos a darle. Eh, en el lado positivo, vamos a ir al lado positivo porque, joder, intentar. De alguna forma, verlo, ¿no? Pues IDEX, que sigue ahí con, con su carrera loca, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ha pasado o está intentando pasar toda esta zona de máximos. De momento los ha venido a tocar justito, justito, justito, ¿vale? Así que muy bien, el pepinazo que ha metido ha sido tremendo. Lleva dos días, creo que lo toque. Eh, y ahora ya, claro, ahora ya se va a tocarlos con un palo de lejos, porque ya yo, esto, después de estos movimientos, pues para mí ya está hecho. Que luego sube más, oye, pues felicidades, pero mmm, son altcoins, es lo que tiene. Eh. ¿Qué más tenemos? Pues Kratos subiendo un 23%, eh, Planet, los Titan Arena, pues ya sabéis, estas cosas pequeñitas están ahí subiendo, Crypto.com, 5%, 6,30, 5%, joder, sube, baja, sube, baja, claro, es que es un poquito el valor, KLV, Musk, eh, RadPoly también está subiendo, y bueno, ya a partir de aquí ya pasamos a zonas del 2% y del 1%, con poca leche, enseguida el mercado ya rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, pues ya hablamos de eso, el mercado el total market baja, la dominancia de Bitcoin sube, mucho de ese dinero se va a Bitcoin, aunque sí que hay algo, es que evidentemente saltan chispas por todos lados. Así que bastante, bastante bien. Eh, poco más que añadir. Ahora mismo lo importante es estar muy atentos a las noticias que nos vengan. Eh, vamos a ver si somos capaces de romper... La tendencia que tenemos aquí descendente, yo creo que, creo que es bastante probable que se pueda romper. La cuestión es, la próxima vez que vayamos a atacar estas zonas o esta zona de máximo, vamos a poder con ellas, vamos a hacer un máximo in, por debajo de estos y volveremos a bajar, ¿vale? Cuidado con la pérdida de la zona de 27.200 aproximadamente al cierre de una vela de 4 horas, porque nos podría indicar una caída mayor. Eh, y bueno, pues eh, simplemente paciencia, paciencia, paciencia, Hay que recordar que la paciencia paga. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que van a venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.